Buenos Hola días. Colito, Ay, buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿Estamos Bueno, preparados para la laguna? Estamos preparados, sí. Sí, estamos preparados. Una linda jornada va a ser hoy parece porque el sol va a estar lindo y un viento como para que se pesque bien. Mucha gente que viene. Bueno Russo, acá yo voy a encarar la pesca de fondo, una caña Patriarot. Con dos anzuelos, un plomo de 140-150 gramos con bike clip, el cual engancho acá... El último anzuelito lo engancho acá. Encarnate con dientudo amarillo ahí. Dientudo y plateada. Esto queda enganchadito sanguchito. ahí. Sanguchito. Ahí queda enganchadito. Para lograr un poco de distancia, también tengo un anzuelo arriba. Flotante, en el cual también le puedo poner un corchito. Elevador. Bueno, con buena plateada. Acá tengo sanguchito. Muy bien. Dientudo y este. como es? Y plateadita. Bueno. ¿Eh? Este me hace zapas el asado, me parece, hasta ahora. Sí, hasta ahora, sí. Muy bueno, ¿eh? muy bueno. Arrancamos bien acá, eh. Ahora sí. Cambiamos lugar, este, a fondo, eh. Si sí, Miren como ver. pueden ver. Ah, no, tremendo pescado ahora, eh. Tremendo pescado ahora Lindo sí. Tremendo pescado está saliendo ahora. Doblete, doblete. Ahí. Muy bueno, muy bueno. Igual eh, estamos tirando con caña contundente para ganar tiro para poder mejorar el tamaño, ¿no es cierto? Pero afuera eh, recién a, acabo de sacar triplete de chiquitos. Claro. Muchísimo pescado. Muchísimo...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 Los buenos calafate. Papá pa, querido, mirá. Mirá qué belleza. Hermoso está, eh. Ufa. Mirá qué gordura tiene. Me salvé de hacer el asado, amigo. Me salvé de hacer el asado. ¿Y sí, a quién le estaría tocando? A, a Julito. ¿o? Es el feliz ganador de hacer el asado. ¡Qué buen pescado! ¡Qué buen pescado! Hermoso. Vamos Fulga la pata con los pejes Reyes. ¿eh? El pescado está saliendo, vuela. Es hermoso este ¿eh? pescado. Vamos no, a disponer un buen asado. What's that? ¡Qué doblete hermoso, eh! Se nota cuando te pican los buenos, ¿eh? Sí Se notan los piques y eso, pero bueno Pelean Pelean divino, pelean Pelean divino, un pe... pescado gordo, excelente Perfecto, voy a sacar una foto Para el último del día califa. el último ya vamos desarmando está cayendo el sol buen pescado hoy acá en ¿eh? manantiales muy buen pescado hay que venir gente, ¿eh? está picando muy buen pescado en este momento debe haber mucho más grande ¿eh? hoy casi 800 gramos los más grandes espectacular Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes Reyes de Berizo. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46 Esta semana no se me pierdan esta oferta que es única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 Bueno, quería mostrarle algo de lo que se usa comúnmente cuando uno va a pescar Aquí... Línea de fondo por ejemplo acá verán con bike clip, como para el mar eh, Línea de fondo con chicote de acero Anzuelos como para tarucha dorado eh, Acá tenemos una línea como para el bagre mar, que ahora está pescando mucho bagre mar Líneas para pejerrey de fondo Con rotor de acero Como verán acá también lo más para mar con destrabe eh, O la satélite que viene para, para la arena Algunas líneas de variedad de río con rotor de acero y bueno como vengan acá algunos plomos pasantes con gancho eh, y bueno lo clásico torpedo por ejemplo para la pesca del barrio de mar en 250 gramos, 350 gramos y 500 gramos. Tenemos todas las líneas feeder eh, o, o línea coreana también llamado, todas con resorte como para que la masa quede bien compresa.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 juguito con Hugo. Habíamos probado acá en el, en el espigón Así que vamos a tirar para variada. Ya hay bastante gente. Hace un día espectacular, me parece hoy. Solcito, pleno. Así que vamos a probar para todo: para el café rey, para tenemos lombriz, alineado. Esperemos que salga algo. Listo, gente, ya tiramos. Mirá que dos con mojarrita, tenemos eh, con lombriz tirando muchachos, de hibito y el chiqui, con harinado sí, también, así que esperamos. Sí, Con razón te tiró casi, la, te la cañita. El ciclo, sí, sí menos mal que estaba flojo. Bueno, papá. ¡Sí, qué ¿Qué? ¿Qué? Más nada, sí. Cuatro kilitos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 día espectacular al pejerrey nada ahí dice que sacaba un, un pejerrey pero por ahora nada Ahora me decarba. ¿Ya está, Luis?